Los posibles responsables del hoyo financiero por el que el gobierno del Estado de Puebla pagó 2.600 millones de pesos están identificados y las investigaciones correspondientes están en marcha, aseveró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. En rueda de prensa matutina, el mandatario explicó que el gobierno estatal agotó todas las instancias jurídicas en el litigio financiero, iniciado en 2015 con el Servicio de Administración Tributaria y por el que pagó la suma de 2.600 millones de pesos. Céspedes apuntó que el origen de esta deuda está en el despacho de asesoría fiscal llamado Sistemas LAC, empresa consultora que recomendó a las autoridades estatales solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al SAT, como una manera de evasión de impuestos. Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal, Jonathan Ábalos Meléndez, afirmó que en 2019 la Procuraduría Fiscal del Estado obtuvo la nulidad lisa y llana en contra de la determinación del SAT. Sin embargo, dicha sentencia fue revocada por un tribunal colegiado en materia administrativa después de que el SAT promoviera un recurso de revisión fiscal.